cómo organizar los territorios, cómo ordenar los territorios, cómo distribuir las competencias entre la nación y el nivel subnacional y el nivel local. Usted bien sabe, como estudioso que ha sido de nuestra historia, que hemos venido en diversos procesos constitucionales, eliminando instituciones en la norma, pero estas siguen coexistiendo en la realidad a nosotros, los colombianos, nos prometieron cuando inventaron el sistema federal que rindió los destinos del país por varias décadas en el siglo XIX, que lo que habría sería unidad nacional y el cese de la guerra. Plantearon esta fórmula contraria a la constitución de Río negro como la solución para los conflictos que ya eran múltiples, la guerra de los supremos, los estados que habían creado sus propios ejércitos, sus propias monedas se enfrentaban entre sí y había una cierta anarquía sin embargo, estudiosos como Kalmanovic han establecido que el periodo más próspero de las finanzas departamentales fueron el periodo en la época de los estados federales en el siglo XIX y lo cierto es que la constitución del 86 no conjuró la desintegración nacional perdimos extensas partes del territorio nacional la última de ellas fue con Perú en la que desapareció prácticamente aún en una guerra victoriosa para Colombia todo lo que se denomina el trapecio amazónico. Ahora recientemente hemos perdido de manera, con mucho respeto, porpe en una negociación internacional más de 70.000 kilómetros de mar nacional. Prácticamente los sanandresanos ahora están obligados a navegar alrededor de la isla porque si salen unos pocos kilómetros entran en aguas del vecino país de Nicaragua de manera que no es cierto que esa constitución ni siquiera la actual conjuró la desintegración y la guerra menos, usted lo sabe que la guerra de los mil días que duró tres años fue precisamente al término del siglo XIX empezando el siglo XX perdimos Panamá en 1903 entonces aquella discusión de que el Estado centralista iba a garantizar la integración nacional, iba a conjurar todas las guerras, fue una absoluta falacia y esto porque lo digo y empiezo por aquí, usted me perdona tomarme estos minutos no es una pretensión académica es para simplemente partir de un cuestionando un presupuesto y es que el centralismo es la mejor solución para gobernar un país, pues no es así resulta que la mayoría de los países de más de un millón de kilómetros cuadrados por ejemplo en Latinoamérica no son estados unitarios sino estados federales Argentina es un país federal Brasil lo es y con la escasa excepción de Perú que tiene una proporción similar a nosotros pues usted ha visto las discusiones en Bolivia también por los temas de autonomía México lo es por supuesto, lo es Estados Unidos, lo es Canadá, pero también lo es Rusia, pero también lo es la India, pero también lo es Australia. Y aún países pequeños, bien administrados, como Alemania o Bélgica, lo son. Países federales. los países federales viven el 45% de la población actualmente. Señor presidente, usted es un estadista. Sabe usted que lo conozco hace muchos años y no soy de los que echa cepillo. Pero usted se ha dedicado a estudiar los problemas del país. Y como pocos presidentes tiene las prioridades claras. Un presidente y un gobierno nacional tienen que dedicarse a los asuntos de la macroeconomía para que crezca la economía y haya empleo. Un presidente tiene que dictarse, como por ejemplo usted lo está haciendo, a ver cómo se distribuye la tierra y lograr una premisa liberal de distribuir la tierra, que es una agenda decimonónica, para que se produzcan alimentos y los campesinos tengan justicia. Una preocupación de un presidente en la defensa nacional, una preocupación del presidente en la seguridad nacional, son temas que a usted le competen. Una preocupación de un presidente es la alta política, las relaciones internacionales, la discusión sobre temas como la droga que la está llevando y queremos de paso reconocérselo y felicitarlo. Pero yo realmente creo, y seguramente parte de mis compañeros comparten esto, que una preocupación de un presidente no puede ser atender a Floralba, una señora de un corregimiento, que le pide a un alcalde que nombre un profesor, y el profesor le remite a uno como gobernador la solicitud, que nombre un profesor, y uno le dice, no puedo nombrar un profesor, tengo que ir al Ministerio de Educación. De manera que no es cierto que haya descentralización en la educación, porque ni siquiera un maestro de escuela rural puede nombrar un gobernador, aún si él administra la educación, de ese municipio porque no está certificado, pero cómo puede ser que además tampoco teniendo el dinero podamos crear un puesto de salud un centro o mejor un hospital de primer nivel aquí hay varios gobernadores que me han dicho, no somos ricos pero tenemos para hacer un hospitalito y no podemos porque necesitamos que el ministerio de salud nos apruebe la construcción del hospital y sabe cuando se demora el presidente a veces un año y hay un y tenemos que ir a esa ventanilla única para aprobar un proyecto de agua potable de 5 mil o 10 mil millones de pesos cuando las capacidades del departamento se desbordan y esos no son temas a mi juicio de la agenda de un estadista de un presidente, esos son temas de la agenda de alcaldes y gobernadores por eso queremos pedirle a usted el presidente del cambio que introduzca la discusión en Colombia de volver a un sistema federal y actualizarlo en Colombia como el resto de países de esta población y de este tamaño porque definitivamente con este modelo centralista distribuyendo acueductos y maestros por doquier se le va a ir a usted el tiempo y a nosotros y poco en lo que vamos a lograr en resolver problemas sociales agendados hace muchas décadas ya cerrando señor presidente la licencia mineras, la, la licencia minera son aprobadas por una agencia nacional los puertos ni se digan nosotros ni siquiera nos consulta cuando se creó un puerto usted ha visto la polémica del famoso puerto de Taranga. y la gente me reclama a mí yo le digo ¿por qué tenemos que ver nosotros con ese puerto? que quiera acabar el puerto de pescadores de Taranga? pero lo aprobaron en Bogotá en Bogotá inclusive se discute vía la dirección marítima y portuaria el ordenamiento de playas de nuestros pueblos pero además las corporaciones ambientales que son entidades presuntamente autónomas son las que tienen el manejo de la suerte de los asuntos ambientales en los territorios es más, ¿cuántos gobernadores de aquí se sientan en las juntas directivas de los parques naturales que están en sus departamentos? con pues ninguno pero eso sí, cuando hay problemas corren a nosotros de manera señor presidente que hay un cúmulo de decisiones que no tendrían por qué estar ahí centralizadas, pero esto ocurre porque las constituciones, las distintas constituciones, han desarmado instituciones, pero estas se han mantenido en la realidad. Miren, a mí me abrieron una investigación hace unos años porque decidí peatonalizar una calle del centro histórico de Santa Marta, que estaba en el plan de protección especial, o sea un plan que fue aprobado en el ministerio pero hasta para una calle de dos cuadras había que ir a Bogotá yo con mucha eh, bueno, hablando en nombre de varios de nuestros gobernadores quisiera pedirle que señor presidente usted instalara una mesa para discutir el ordenamiento territorial de Colombia y las competencias que habría que trasladar a departamentos y a municipios por ejemplo los policías la seguridad ciudadana el atender la comunidad en los barrios y en los pueblos porque tiene que ser un asunto de seguridad nacional es decir, hay dos niveles diferenciados en eso. y si usted lo hace usted pasará la historia como el presidente que le restableció competencias a estas instancias subnacionales, llamadas departamentos, que están vaciadas de funciones, inclusive en materia fiscal, porque hay que adelantar también una reforma tributaria. Y que no siga ocurriendo lo que ha pasado en muchos territorios, entre ellos nuestro, que desde el nivel nacional capturan entidades empresas prestadoras de servicios, hospitales y demás, es para devolverlo en un calvario. Hay la oportunidad con usted de construir una nueva Colombia y esto pasa por un nuevo ordenamiento territorial en que el federalismo, la autonomía y la descentralización se pongan en el orden del día de las agendas de todos los colombianos.